Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al programa Tomando Mate, retomando vida. Y hoy de nuevo con nuestro gran amigo tan añorado tan extrañado ah, Gabriel aquí de nuevo con el que comenzamos esta serie del programa cómo estás Gabi muy bien muy contento tal? saludémonos muy aquí en el programa muy bien y ya me imagino que extrañaba los mates Gabi ah pues ahí de repente metía la manilla sí, era ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? no estaba aquí en la cámara pero siempre estaba pidiendo su mate no sí. podíamos dejarlo sin el mate porque lo has aprendido a valorar ¿eh? Eso es otra cosa y bueno, también han aprendido a valorar este programa mucha gente que nos sigue Así que un gran abrazo a todos que nos escriben, que siguen viendo estos programas, que los siguen compartiendo Y bueno, la verdad que es muy bonito, eso nos alienta a continuar, a seguir y, y, y a, a seguir compartiendo todo esto que conocemos y sabemos ¿No es así David? Sí Y hoy, hoy vamos a comenzar este programa con una propuesta que hiciste tú, ¿no es así? Vamos a hablar sobre espiritualidad uh -huh. y arte Sobre espiritualidad y el arte, perfecto Un tema sensible, un tema que puede generar cierta controversia Así que amigos, artistas, no se nos ofendan, por favor Respecto a las definiciones, interpretaciones y reflexiones que vamos a hacer sobre este tema ¿sí? Le pedí a Gaby que como artista que es de la cual le vamos también a decir nuestro, a nuestro amigo Ricky que edita este programa vaya poniendo las pinturas que fue haciendo y el, en, en sí, un principio curso. o antes de, de comenzar este camino y luego cómo fue evolucionando tu arte ¿no? ¿Es porque así? sí son una fotografía no de cómo estaba por dentro incluso yo recuerdo también los procesos y las cosas que hacía Ajá, y okay. ha ido cambiando bastante Perfecto, ha ido sí, así es. ha ido cambiando Y eso es señal de que tú has ido cambiando ¿sí? Así que bueno, comencemos con las primeras preguntas A ver, a ver. Muy bien, la primera pregunta que tenía uh -huh. es ¿Puede el arte ser un camino espiritual? Muy bien A ver si nos entendemos todos Todo camino espiritual se da Si la persona comienza a transformarse en un artista antes de comenzar nosotros a alcanzar logros espirituales Debemos de pasar por el arte Debemos de pasar por la intuición, por la percepción, por la visualización, por la imaginación Así como el filósofo reflexiona, el artista intuye Así el místico experimenta Ese es el proceso nosotros tenemos un ejemplo en la escritura. Tenemos el que es escritor, tenemos aquel que es escribiente y aquel que es escribidor. Fíjense, son tres definiciones y tres palabras diferentes. El escritor crea. ¿sí? Es el que a través de su literatura, de su letra, de su expresión, pues nos deleita con magníficas obras. Está el escribiente. Que copia, imita, eh, escribe a medias tintas, un poco de él y un poco de lo que fue leyendo y fue entendiendo por ahí Y está el escribidor, que realmente nunca se vio, nunca se debió de dedicar a escribir No, no solo lo hace muy mal por las falta de ortografía, sino que además, y eso es lo menos preocupante ¿eh? Sino que además no tiene ni pata ni cabeza lo que está expresando Bueno, así también en el arte Quita el matecito, ¿eh? Así también en el arte En el arte tenemos al artista Tenemos al artesano Y tenemos al que hace basura La verdad <ríe> Hay palabras por ahí que, que pudiésemos encontrar Pero no quiero ofender a nadie ¿Y cómo sabemos nosotros Que el artista O yo que me llamo artista Soy un verdadero artista Indudablemente debo de estar canalizando, o por lo menos comprendiendo, entendiendo que canalizo el espíritu. Y el espíritu toca mi alma y se manifiesta en lo físico a través de este cuerpo, generando esa obra artística que estoy realizando. Entonces me transformo y entonces transformo a otro. En cualquiera de sus expresiones y manifestaciones artísticas, ¿no? Hay muchas, danza, la danza, la escritura, la pintura, la música, etc. Además de que se se puede interpretar esto como, bueno, una pincelada, el hecho de meter la mano en la masa, el hecho de hacer un grabado, todo eso es la aplicación de energía sobre un espacio, ¿no? ya, por supuesto Si yo estoy canalizando Desde las esferas sutiles y elevadas Esa energía Por supuesto esa obra artística Va a estar impregnada sí. ¿Mm? Por ejemplo lo vemos en la cocina Si nosotros comemos Gracias al arte de nuestra madre Que lo hace con amor Que pone bueno, la mayoría de veces, no todas No, no hace la fuerza, pero Que quiere que su familia y sus hijos Se alimenten y se nutran Bueno, esa comida Pues indudablemente Es una obra maestra, es puro arte Está impregnada De esos átomos sutiles De esa energía Que la madre con mucho amor Está canalizando A través de ella Ahora, si vamos a comer a un restaurante Si vamos a un lugar de comida rápida bueno, eso no se le puede llamar que es realmente una obra artística, ese alimento Ahí se hizo en cadena, ahí se hizo por repetición Ahí se hizo porque hay una persona que se le está pagando Y entonces, bueno, alimenta el cuerpo, pero no alimenta el alma Entonces no se le puede llamar ese alimento algo realmente artístico, exceso Que sería lo mismo que un ampliador Por ejemplo, un ampliador que es alguien que puede copiar un cuadro de una hoja y hacerlo más grande Uh -huh. que está constantemente pues, repitiendo las obras de otras personas ¿no? Claro, claro, como el escribiente, ¿no? Ajá. Que repite lo de otros, ese es un ampliador más o menos sí. O un copiador uh -huh. ¿no? eh, El artista debe y tiene que entender Que no surge de él la creación Porque eh, si partimos desde ahí ya estamos mal Ya es el ego el que está siendo protagonista de esa obra y entonces empieza a contaminar la obra maestra. Ya deja de ser maestra para transformarse en estudiante y para luego convertirse en un nini. Su obra maestra ya es un nini. ¿sí? Ni estudia, ni trabaja, ni nada. Lo decimos así para comprenderlo. O sea, la persona debe de... Darle el mérito a quien merece el mérito Es la divinidad misma, es el espíritu Todo ya está creado Y nosotros somos canalizadores De eso que la divinidad creó Bueno, hablando de esa canalización eh, Está Jackson Pollock No sé Jackson si alguna vez Pollock. llegan a algunos cuadros Sí, sí, sí, claro Son, no escuchado. Se ha dicho muchísimo de esa obra O sea, ¿cómo es posible que alguien que solamente arrojaba pintura no, este uh -huh. a una tela sobre el piso claro. llegar a, a manifestar tanto a través de su obra lo que muchos no ven es que Jackson Pollock había estudiado este, pues, a los indios ¿no? claro, o sea, claro. él, él, le interesaba mucho el chamanismo y decía Eso. que la vida lo atravesaba él y Exacto. a través de él se arrojaba la pintura que era lo que terminaba siendo el arte sin embargo hay muchos uh -huh. Inclusive dentro de su obra, puede ser que Jackson Pollock no haya hecho todas las obras de la misma manera. Ajá, sí, ¿Sí? Sí. Porque no se trata solo de que las gotitas de forma accidental vayan cayendo y vayan empañando la tela y, y bueno creando la obra maestra. De lo que se trata es de la energía que está detrás. Tú lo estás haciendo por una encomienda, lo estás haciendo por obligación, por dinero, esa obra maestra, por una exigencia, ese es el motivo fundamental, eso no va a ser arte, eso no va a tocar ningún alma. Puede quedar muy bonito, puede ser una bella artesanía, de la cual la vas a poder vender muy bien, pero eso no significa que sea arte. El arte entonces va impregnado de esa energía que si sí, Pollock, fue consciente de ello y se dejó llevar en un estado meditativo. Entonces, indudablemente, esa obra maestra no solo lo mejoró a él, sino que mejora a las personas que se conectan con esa energía que quedó completamente impregnada en la obra maestra. Sé que un artista termina siendo un canalizador, ¿no? Y se ve beneficiado por las cosas que canaliza Exactamente. Eso es lo que afecta su, su obra ¿no? Si busca, busca la aceptación de los demás Los aplausos de los demás La gloria que puede llegar a darte un renombre o una exposición Entonces eso no es arte Esos no son artistas El verdadero artista trabaja para sí Y quiere expresar y quiere manifestar eso que logra percibir, que logra intuir, visualizar y lo canaliza y lo manifiesta y dice gracias padre, gracias divinidad. Ese es el verdadero artista. Y entonces su obra maestra es contundentemente poderosa y se perpetúa a través del tiempo. No como otras obras artísticas, entre comillas artísticas, sí. que están de moda, llegan un momento y luego se van. Hay que ver mucho la vida del artista ¿Sí? Porque, por ejemplo, una vez me presentaron un cuadro sí, Y ese artista o ese estudiante de arte que me presentó ese cuadro Me dijo, mira este cuadro, Diego Me dice, maestro, ¿qué opinas de, de, de, del autor de este cuadro? Y yo sí saber quién era, porque tampoco soy un gran conocedor De, de, de la historia del arte y de todas... Sus eh, Divisiones y subdivisiones ¿no? Porque hay un montón de sí, ismos sí, sí. Dentro del arte, como en todas las cosas Cuando entra el ego Entra, entra a dividir, entra a separar Entonces como tenemos bien, el cubismo, es, el rayismo el, el, Bueno El expresionismo, el expresionismo Exacto, hay un montón Eso está mal, el arte Tal vez pudiéramos llegar a dividirlo En, en arte eh, Figurativo y en arte abstracto ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso, pero no quiero perder la línea de lo que venía narrando Entonces me presentan ese cuadro y yo le dije a esta persona De seguro, de seguro, ese autor tuvo esquizofrenia y se suicidó Maestro, ¿cómo, ¿Cómo supiste esto? Si <risa> sí, algo así le pasó, le ocurrió y digo, no basta con ver su obra Si lo que está manifestando es el caos Si lo que está expresando es la podredumbre Que, que lleva adentro Hay cuadros que Impunemente se, se muestran Impunemente circulan En, en diferentes exposiciones sí. Es más, impunemente se siguen pintando Y eso es un verdadero delito Porque daña al alma Daña a las personas Eso no te eleva eso te sumerge, te hunde. ¿Mm? El verdadero artista es un alquimista. Transmuta, trasciende, transforma. Entonces, ¿qué opinas de esta existe esta idea, no, que muchas personas dicen que a la hora de manifestar por completo toda esa densidad que uno tiene dentro, la hace consciente y entonces sale? Bueno, pero también está impregnada la energía de la sanación Yo puedo pintar o, o, o expresar eh, mi arte eh, en un sentido sanador ¿sí? Entonces tomo esa materia, esa energía y a través de ese arte la, me voy sanando Pero queda, queda en, en, en la obra maestra, o, o en la obra artística, queda esa energía de sanación no queda únicamente el caos y no queda únicamente ese infierno que la persona está viviendo Sino que se plasma el proceso de sanación En muchos de tus cuadros se ve eso Aquí Ricky nos va a ir poniendo los cuadros ah. Y se ve el proceso de transformación Tú pintas generalmente abstracto Sí ¿No es así? Yo le puse... es como in, intuición solamente Claro, claro sí. se, se dice por ahí que, que hay muchos, ¿no? Que dicen que el arte abstracto no es arte eh, Y no es así Porque, a ver La música Ponle forma ¿sí? Pon, Ponle una figura Y es imposible Es imposible Cualquier tipo de música Claro que hay música que es elevada Hay música que es excelsa Como también música mediocre Música infame Música que denigra Los seres humanos si realmente somos seres espirituales o buscamos la conexión con la naturaleza y con la fuente divina Vamos a buscar todo aquello que nos eleve, no que nos denigre Nuestra vida debe de transformarse en una excelente obra de arte, cada vez mejor Claro, eh, vamos avanzando escalón por escalón Vamos mejorando, hay... Hay todo un proceso evolutivo como, como lo hemos visto en ti, claramente en las pinturas Pero cada uno de nosotros puede verlo en, en, en su trabajo, en sus labores, en, en, en su pensamiento, eh, en su vida en general Se puede ya en, en, a las alturas en las que estamos ahorita de, de tantas cosas que se pueden hacer de arte Ya se, bueno, se le puede llamar a cualquier cosa, ¿no? Que, que se realice siempre y cuando Exista una conciencia De lo que se está haciendo ¿no? Ah, sí, es fundamental la conciencia Y una, y también No sé si decir una intención Pero no, no es Puede ser intención y puede ser anhelo Y ahí sí. va la, la siguiente pregunta ¿no? Ok, a ver ¿Qué, qué sería un, un cuadro destructivo? Ahí está ¿Y qué sería un cuadro constructivo? Bueno, ahí está eh, Creo que más o menos lo hemos explicado pero sí. Básicamente es esa intención que, nosotros, que a nosotros nos moviliza a expresar y a manifestar el arte ¿Sí? Si yo quiero bailar para expresar mi odio, mi furia Si yo quiero eh, dividir, si yo quiero eh, difundir lo negativo Esto se va a ser total y absolutamente eh, destructivo Hay mucho, dícese, que arte de ese tipo ¿Sí? Hay libros escritos de esa manera, de famoso Tzu, ¿no? El arte de la guerra, o sea, eso no le podemos llamar arte, el arte de la guerra ¿Sí? El, la misma obra de Maquiavelo, ¿no? Eh, eso, eh, eso no se le puede llamar arte, claro, a, hay todo una, eh, una reflexión y o un, un entendimiento o, de cómo humanamente las personas nos desenvolvemos para dañarnos los unos a los otros, para fregarnos, para obstaculizarnos. Fregarnos es molestarnos, ¿no? Sí. Esa es la traducción, bueno, la aprendí aquí en México. Ah. Y no es así. No es así. El arte verdadero tiene que unificarnos, tiene que conectarnos, tiene que, que, que elevarnos. Y ese es el, el arte constructivo. Porque va unificando el alma, el espíritu y el cuerpo. El cuerpo no debiera de ser solo el recipiente del alma. El, el cuerpo debiera de ser una extensión de esa alma, como el alma es una extensión del espíritu. O debiera de serlo así. Entonces, a medida que la persona se va limpiando, se va sanando, va generando arte dentro de sí, por supuesto que tiene mayores habilidades para expresarlo. Y mayores habilidades también para sanarse en esa expresión. Del arte ¿Sí? Muy bien ¿Qué bueno, más tenemos sí, vamos a de ver. preguntas? Eh, muy bien Es que ya respondimos bastante Respondimos ¿sí? bastante sí. Bueno, okay. ¿Qué es lo que esperan los maestros En esta generación de artistas? ¿Qué es lo que esperan los maestros? <risa> bueno, oh, caray que Esa sí es una pregunta Cuando hablamos de los maestros Estamos hablando de los maestros ascendidos ¿no? Los maestros que yo les llamo en enseñar Uno todavía es un maestrito en aprender Estamos aquí eh, Compartiendo todo eh, eh, Llegando A las máximas personas posibles Pero también con nuestras limitaciones Porque todavía no nos hemos iluminado No hemos ascendido Pero sí De repente hemos llegado a muchas respuestas De repente hemos experimentado Muchas cosas que nos indican Claramente cuál es el camino Entonces por lo que a mí me ha tocado percibir, a mí me, me ha tocado intuir, es que los maestros esperan que nuestra vida sea una obra de arte. Y entonces debemos de hacerlo con la mayor conciencia posible. Y entonces debemos de hacerlo con el mayor amor posible. No esperando el aplauso de las personas, no esperando eh, los likes, no esperando... Eh, la aceptación de los demás no los maestros esperan que nosotros realicemos aquello que fluye y aquello que eh, nos muestra tal cual somos de la forma más sincera más, más genuina con logros pero también con ciertas debilidades de las cuales aceptamos somos conscientes y estamos dispuestos a transformar y a sanar no hay nada más maravilloso que un artista vaya reconociendo sus errores y sus falencias. Algo muy poco visto, porque el artista, el que llamamos artista, ¿no? Porque eh, el verdadero no lo es así, pero el que llamamos artista jamás va a aceptar sus errores, sus falencias. Es una persona muy llena de un inflado ego. Su sombra, pues es mucho más gigante que la luz que pueda llegar a canalizar. Lamentablemente es con eso con lo que nos hemos encontrado, ¿no, amigo artista? <risa> Mira, yo cuando, cuando empecé, uh -huh. cuando vine aquí contigo, yo me acuerdo este, Sí, disculpe, aquí ya andaba uh -huh. Así que me acuerdo que eh, llegué y tenía una vanidad muy grande, ¿no? O sea, híjole, no... No, o sea, yo no podía hacer nada que no fuera arte, ¿te acuerdas? Exacto o sea, él, él Tenía que ser el artista y esto y, y, y aparte eh, tan, tan, tan arriba y, y tan desconectado de lo que está aquí en la tierra Que cuando volaba, o sea, me iba y me iba y me iba y nunca encontraba dónde aterrizar Exacto. porque porque si, si volvía al mundo real, ¿no? O sea, las cosas están muy fuertes aquí, ¿no? Por, por el mismo abandono que había tenido. Entonces lo primero que, que me pusiste a hacer... <risa> ¿Cuál fue? <risa> eh, me, me, me dijo así, como si quieres estar aquí, pues tienes que marcarme, que tienes que darte cuenta de lo que es el trabajo real. Así que o encuentras un trabajo de albañil o algo similar Encontré un trabajo en una pollería En una pollería, de, claro ¿Y qué hacías? ¿Limpiabas? Limpiar con trapeador con y freír con claro. topos y charras y carbón Bueno, la verdad es que esa fue una de las lecciones más grandes ¿No te volviste consciente? Sí ¿No empezaste a luego a disfrutar de lo que estabas haciendo? Porque sí Y empezaste sí. tus primeros pininos en el arte Ahí, en la pollería, sí. con los pollitos Ay, sí, me acuerdo que estaban que estaba trapeando y, y, y veía el pincel ahí con el agua de trapeador Y bueno, está, es una claro, cosa claro. increíble Porque además yo decía, bueno, eh, otra cosa, ¿no? Que, que, que me pasaba es que no distinguía el valor del trabajo O de las cosas, ¿no? O sea, de repente quería meterle unos precios a las cosas que "Híjola." Y, y el estar haciendo la comida, el estar trabajando Decía, híjole ¿Esto que amerita tal esfuerzo? Claro, porque el arte uh -huh. también significa, a la hora de expresar, que haya belleza, uh -huh. que haya equilibrio, que alcance al máximo el punto áurico, así como lo vemos en la naturaleza. Y hay muchos artistas que entonces expresan sus obras y lo hacen de una forma artificial, desconectado de las cosas naturales. Y eso es porque le falta... Conciencia Le falta aterrizar Aspectos elevados a este mundo Y eso solo se hace Si se dejan de lado los egos Si se hace de lado Esa sombra Que tenemos con fuerza Cada uno de nosotros ¿Tan luces por esa sombra tan grande Que pueden llegar a percibir de repente Ciertos aspectos de luz? ¿Será? Sí, las sombras grandes Por supuesto, eh, cuando se vuelven enormemente densas pueden llevarte a una condición que entonces pueda darte la oportunidad de que la luz comience a surgir ¿Eh? las heridas más grandes pueden existir eh, las fórmulas para sanarnos para curarnos ¿Mm? Entonces, bueno, un tema interesante Todo esto, yo creo que lo hemos abordado Bastante, completito Aunque hay mucho para seguir sí. platicando ¿Cuántos minutos vamos, Sonia, aproximadamente? ¿Ricky? 24 24 minutos eh, Y no me, quiero, de, no me quiero ir de este programa Sin ir respondiendo algunas de estas preguntas Pero, ¿sí, sí te conformó esto que hemos hablado sobre el arte? Pues sí, creo que es bastante eh, Bastante amplio Y este... Pues, sobre todo en, en un tiempo donde se le da prioridad a los artistas más enfermos, porque Exacto. es más fácil identificarse con personas así y hacerlas famosas. Creo que es, es, es bueno de repente eh, recordar que existe esto, porque conversando con otros artistas, todos lo sabemos. Claro, claro. Todos lo sabemos y a todos nos duele vender y, y prostituir nuestro trabajo, ¿no? Eh, por, por eso que nos dicen, ah, es que tú eres artista, necesitas fama, necesitas reconocimiento, necesitas esto. Cuando este, los más grandes te dicen, acuérdate por qué empezaste, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y no pintar para otros, sino. Bueno, <risas> si hablamos de la pintura, ¿no? Si generamos el arte, tenemos que hacerlo para nosotros mismos. Así lo, nos los han demostrado los grandes artistas de la historia. Un Leonardo da Vinci, por ejemplo, cuando hizo La Geoconda. Se dice que se supone pintó a una condesa, marquesa o princesa... No me acuerdo en estos momentos, ¿no? Pero realmente él estaba expresando algo muy profundo de sí. Algunos dicen que era su propia eh, feminidad... Otros que era eh, un hombre que amaba, que quería... Bueno, mujer, ¿no? Creo que sea mujer, me parece. Pero bueno, eh, y entonces, claro, impregnó de luz, de energía... Esa Gioconda que luego, por supuesto... Hace de ese cuadro un cuadro muy especial El mismo Miguel Ángel cuando estuvo pintando la Capilla Sixtina sí. Se dice que, que lo apuraba el Papa no Y, y, y, y lo pintó como un demonio y, ¿A quién? Al Papa, lo pintó como un demonio, claro Y, y lo apuraba y le exigía Pero eh, no era tan tanto eh, la víctima Miguel Ángel Porque fíjate, lo apuraba el Papa Porque él echó a todos los ayudantes que tenía Y lo quiso hacer él solo lo quiso hacer él solo porque nadie va a poder expresar todo lo que él sentía y lo que él vivía eh, de acuerdo a, a, a lo que quería eh, manifestar en esos techos de esa capilla, ¿no? Y entonces, claro, le pagaban fortuna y, y, y haciéndolo él solo y, y rompiendo todo y volviéndolo a hacer porque no quedaba conforme de repente, se llevó un montón de tiempo, por eso lo presionaban, pero... Miguel Ángel salió muy enriquecido de eso a nivel material. Pero a él no le importaba eso. De hecho, vivía hasta por dioseramente, te digo. Él le motivaba a pintar para él. Y entonces, Vamos claro, ponía cosas, pero que, que eran totalmente contrarias a las, a las ideas que la iglesia tenía en ese momento, e inclusive que tiene en este momento. ¿Sí? Entonces, aprende, aprendamos de ellos. Hagamos las cosas para nosotros, por nosotros. Estos programas que nosotros hacemos realmente Nos encanta que nos sigan, que nos pongan like, que nos compartan Pero si no lo hacen, no importa Lo seguiremos haciendo Porque nos enriquece a nosotros, nos transforma a nosotros Nosotros mismos venimos aquí Está el cuarto lleno, ¿no? Ahora está el cuarto lleno sí. No cabe ya un alfiler, hay mucha gente Sí, así es Y bueno, y estamos aquí porque Queremos conocernos a nosotros mismos. Y esa es la esencia del arte. Y esa es la esencia de la espiritualidad. Sí. Y ahora sí, vamos a las preguntas. A ver. <risa> muy bien, muy interesante. Sí. A ver. Yanis eh, Kalichi. Sí, Yanis Kalichi. Yanis Kalichi. Nuestro amigo Yanis. Muchas gracias maestro y a las personas que hacen posible estos videos. Y aprovechando, le quisiera preguntar. Ajá. Número uno. Sí, soñé que era una persona distinta y hacía cosas de acuerdo a la vida de esa persona. ¿Por qué me pasó esto? ¿Tiene algo que ver con mis vidas pasadas? Ah, bueno, <ríe> indudablemente sí. habría que trabajar un poco de manera más personal, ¿no? En Janis Calichi, o en todas las personas que quieran eh, ir desconociendo, ir conociendo y descubriendo qué están eh, experimentando, percibiendo, intuyendo, a todas esas personas les digo y los invito a iniciar una sesión a nivel personal ahí están los números de teléfonos Ricardo siempre en todos los videos pone debajo y, y bueno, se puede hacer a través de videollamadas terapias individuales de los cuales, por supuesto, podemos eh, ir eh, tomando conciencia plena de qué nivel estamos y, cuán, y qué es lo que nos toca aprender conocer y desarrollar para seguir avanzando pero es muy probable que, por supuesto, en este caso haya se haya visto en otro cuerpo, en otro tiempo, en otra historia de su vida. ¿Sí? ¿Qué más? Muy bien. En otra historia de una vida pasada, perdón. Y tal vez también sea algo que necesita tener vigente en esta vida, ¿no? Ah, ya, si lo vio, si fue consciente, es necesario recobar, perdón, reunir el máximo de información posible para que de esa manera, pues pudiese entender y comprender lo que el alma le está expresando para poder salir adelante con las situaciones que en el presente tiene Muy bien ¿Sí? Número 2 En el anterior video habló sobre ayudar a evolucionar el reino mineral, vegetal y animal sí. En especial habló de los cuarzos claro. ¿Cómo es posible ayudar a estos reinos a su evolución? Bueno, justamente haciendo de nuestra vida una obra artística Ajá. ¿Sí? expresando arte, canalizando luz, canalizando amor, canalizando conciencia, canalizando unidad en todos los sentidos y en todas direcciones. Comenzando por la naturaleza, continuando con, los, con las personas y siguiendo con todo lo que nos rodea. Pero desde ya, eh, en primer lugar, estamos nosotros mismos. ¿sí? Todos nosotros ya conocemos que el camino que nos conduce directamente a... Eh, la dicha, la luz y la conciencia se encuentran en nuestro corazón. Y entonces, yendo hacia adentro, no hacia afuera, podemos luego expresar hacia afuera toda esa eh, bendición y toda esa luz y todo esa, ese beneficio a todos los elementales. Del reino mineral, vegetal y, por supuesto, eh, humano. Y humano <risa> <claro>. <risa> Ahí. Ok, y la última. Animal, animal. Humana. Animal, humano, bueno. <risa> no. ¿Qué, qué es llevar una vida espiritual? Le agradezco de corazón que uh -huh. esté en el camino para aprender de lo elevado. Un enorme abrazo. Bueno, ¿qué es llevar una vida espiritual? Eh, es lo que estábamos expresando, básicamente, ¿no? Eh, pero siempre digo que eh, llevar una vida espiritual consciente significa un atajo evolutivo. La ma el más maravilloso regalo que la divinidad nos ha dado, nos ha expresado, aparte de ese colibrí que sí. está por allá, que es muy bonito, <risa> es el comprender y entender que existe la evolución, que podemos mejorar, que podemos transformarnos, que podemos elevarnos. Es un, es un regalo extraordinario. Y aspirar, y buscar, y anhelar, y, y, y, y, y bueno, dedicar nuestra vida a todo eso, por supuesto. Eso es llevar una vida espiritual. Y eso nos hace brincar, eh, pues, muchas experiencias que son innecesarias. Fíjate que me acordé de un ejemplo que, que diste el otro día de, uh -huh. de permitir que la vida te conteste, ¿no? ahí está, claro. pasó el colibrí también y es el, el hecho de apreciarlo, ¿no? Exacto. Y el apreciarlo es dejar que, que te comunique y es establecer una... Eh, pues una comunicación recíproca con la existencia claro qué hace el colibrí va extrayendo el néctar de florcita sí. en florcita qué hace la persona o qué debe de hacer la persona que se considera espiritual de ir extrayendo de todas las experiencias la esencia el néctar la sabiduría que se encuentra bueno ahí el colibrí nos respondió sí. o mejor dicho <risa> el universo a través del colibrí <risa> bueno qué más muy bien Julián eh, muy buen video, como siempre. Quisiera hacerte una consulta. Ajá. ¿Es posible realizar un video sobre el tema de enteógenos? Anteógenos. O sí. enteógenos. Entiógenos. Entiógenos. Entiógenos. Sí. Yo personalmente, con el ayahuasca, pude acceder, aunque sea por un día, a la quinta dimensión y destrabé muchísimas cosas. Pude abrir mi corazón y vivenciar la unión con todo y con todos, el amor absoluto. Pero al volver a este mundo... El desafío sigue, día a día trabajando claro. e intentando crecer con trabajo, amor y perseverancia. Quería preguntarte, ¿qué opinas en especial sobre la ayahuasca, los hongos silocibe y, y la marihuana? Personalmente la marihuana ya la saqué de mi vida, noté que produce una incómoda dependencia, pero me interesa saber sobre los hongos que cada tanto me ayudan a reencontrarme y superar obstáculos. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, y sigue llegando gente, a ver si entramos aquí. <risa> si pasen, pasen, chicas. Ahí está. Y ahora sí no dejen entrar hasta que nos acomodemos ¿eh? Porque ya no entramos más. Ahí le dice Marcia que nos esperen allá Bueno, a ver, los antiógenos no es lo mismo que los antiógenos, ¿no? Eso queda claro, los antiógenos son ah, tipos de anteojos Pero claro, los antiógenos pueden de repente brindarnos ciertos anteojos Para vilumbrar y para... Eh, Comprender y entender que existe en esa realidad más allá de la materia Esa es digamos que una puerta trasera Para acce tener acceso a esas esferas superiores Pero esos anteojos no son nuestros ojos Pero esa puerta trasera no es la puerta a la cual se recibe a las personas que son invitadas sí. Si tú eres invitado a una casa no vas a entrar por la puerta trasera ¿Sí? A excepción que sea la casa De, de, de Los padres de tu novia ¿Ya yeah. los conociste o no los conociste? ¿Eh? Bueno. ¿No los conociste todavía? Sí, a ver mira, yeah. <risa> yeah. bueno. yeah. Esta es una forma de conseguir pigmento ah. No, Estoy fíjate jugando, en, en el arte <risa> también este Pasa <risa> Las drogas son algo que lo consideran Muy vinculado y uh -huh. yo lo que platico Estaba conversando con, con Mis compañeros hace rato sí. es, es como un turibús sí. O sea Tú te metes un lcd un hongo y vas a ver toda la ciudad, todos planos, pero no vas a poder bajarte y participar. Exacto. Lo mismo pasa, no, no, si andas en algún estado no vas a poder pintar igual que como si estuvieras consciente. Exacto. Miren, yo recomiendo, ¿eh? aunque sea uno o dos viajes en la vida hay que hacerlo. Sí. sí. Y principalmente la ayahuasca de la cual tengo, tengo conocimiento y son experiencias que realmente te transforman, te cambian. Uh -huh. Los hongos no lo he vivido, pero muy probablemente así lo sea. Eh, otro tipo de drogas químicas, por supuesto que no, esos son enormemente dañinas, pero aquellas que de repente puedan a nosotros darnos la comprensión, la certeza y el entendimiento de que esas realidades superiores existen, bienvenida como uno o dos veces como experiencia en la vida. Pero hasta ahí, hasta ahí. Además hay que recordar que todas las sustancias... Ninguna añade algo al cerebro ah, Todas exacto. suprimen ciertos, ciertos aspectos de la mente Y en realidad lo que estás experimentando es tu cerebro sin mente ¿no? Todos estos enteógenos sí. ¿sí? Eh, naturales, por supuesto eh, Pero bueno No te transformó más que darte la certeza, la comprensión y el recordar De quiénes somos sí. eh, realmente y para qué estamos aquí Algo que no es poco decir, por supuesto, es fundamental Ahora es algo que es sumamente necesario no, no no tenemos por qué vivirlo por obligación eh, sin embargo puede darle un impulso y una ayuda a todo eh, y la marihuana no eh. la marihuana realmente no lo recomiendo no lo sugiero de repente nos ayuda a desestresar de repente nos hace pasar buenos momentos nos hace olvidar de los problemas pero si nos volvemos nosotros muy habitué de ese tipo de... de, de, de, de enteógeno eh, bueno, nos vamos desconectando de la tierra ¿sí? Sí. Y, y bueno, ya nos transformamos en, en lo que son los marihuanos, uno se da cuenta, lo ve cuando uno es un marihuano viejo eh, vive así, oh, como si estuviera en otro mundo, y claro y entonces ¿Qué tanto va a poder canalizar la divinidad? Bueno, la va a poder canalizar. Está muy lejos ya de poder llegar a ser artista. Nos cuesta mucho trabajo material. Y otro sí. tipo de drogas que te destruyen más todavía, mucho menos desde ya, ¿no? Pues, sí. ¿Qué bueno, este, la la pregunta era, eh, bueno, ¿crees que utilizar los hongos ayuda o interfiere con el crecimiento? Creo que Una dos he el veces, ¿por qué no? Sí. Ya está. No he probado los hongos, ¿eh? he probado la ayahuasca y la ayahuasca sí se me hace algo extraordinario. El hongo, me imagino que también. Okay. Eh, ¿Puede que la represión y negación de estos temas sean un tabú creado por fuerzas oscuras dominantes para dificultar el crecimiento espiritual del hombre? Ah, ¿que todo esto se, se haga un tabú? Eh, sí, sí, sí, muchas de estas. Por ejemplo, miren, si queremos dificultar la evolución, el crecimiento y el desarrollo de las almas, de las personas y de los hombres, basta con prohibir algo. <risa> Basta con prohibirlo. Y esa lección la tienen bien comprendida y bien entendida Adán y Eva. ¿eh? Y si no hemos aprendido de Adán y Eva, de la cual se le prohibió la manzana y fueron derechitos a la manzana, si Dios nunca le hubiera dicho que ese, ese manzano existía, pues nunca iban a comer de las manzanas y nunca hubiéramos caído. Entonces, si quieres promover algo, prohíbelo. Las personas, todas nosotros tenemos la libertad absoluta de vivir. Siempre que dañe, no dañemos a otros, por supuesto. Pero de vivir lo que querramos, si se trata de nuestra vida. Yo, de, yo puedo experimentarlo todo. Tenemos derecho a vivir como querramos. Si Dios nos dio libre albedrío, ¿por qué me lo va a quitar? Una religión, una sociedad, un sistema. Y bueno, el resultado está en los países que, que han empezado a entregar opiáceos a los adictos. Y han reducido las tasas de adicción. Pero por supuesto. Por sí. ejemplo hay mucha gente contra el aborto pero si, si a, apruebas el aborto la gente ya se va a comenzar a abortar mucho menos las mujeres van a empezar a abortar con menos frecuencia y si lo llegaran a hacer lo van a hacer por supuesto en un lugar en donde se va a preservar y se va a conservar eh, su salud, su integridad tanto y en cuanto no, es un desastre hay muchas mujeres muertas por eso y claro, es verdad que el bebé muere y hay que ser pro vida, todos nosotros. Tenemos que concientizar a las mujeres, a, a los hombres también, de lo importante de la vida, y que deben cuidar ese aspecto. Pero no es prohibiendo el aborto, no es prohibiendo la droga, no es prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo cómo vamos a eliminar estos males en el mundo. Todo lo contrario, lo estamos promoviendo. Es fácil de comprender. Desde hace miles y miles de años, esa ley... Eh, o mejor, esa lección está bien comprendida o oh, bien experimentada por los seres humanos. Y aún no aprendemos. Qué tremendo. ¿Qué más? Y por último, sí, es sí. cierto que el cristianismo en sus orígenes, la hostia no era un mero placebo, sino un eh, enteógeno que ofrecía una experiencia iniciática de crecimiento ah, espiritual. Ese, Me a, interesa a, mucho esta opinión sí. al respecto. Disculpe. Sí, si en vez de hostia nos daban ahí un pedacito <risa> de, <risa> de, <risa> de, de hook, sí. Kukirigua, ¿Dónde kukuri? son esas <ríe> Claro eh, De peyote no daban en vez de, de hostia Un Miren, realmente No lo sé No tengo yo información de que eso En algún momento se haya dado Pero déjenme decirles Si realmente a ese Pedazo de pan O, o, o trocito de hostia Se le impregna Una energía muy especial ya que ese sacerdote, eh, o ese eh, ser espiritual avanzado puede canalizar en ese pedacito de pan esa vibración elevada, entonces aquel que lo consume puede de repente resultar beneficiado de cierto despertar. Eso se le ha llamado iniciación y hay grandes maestros que pueden brindar y dar esa iniciación. ¿No? De Jesús de seguro lo hizo impregnó ese pan, ya no era pan común ya era un pan bendito ya era parte de, como si fuera del cuerpo de él entonces los discípulos comieron y claro, dieron un brinco evolutivo enorme y ese, esa agua ya no era agua común o no, no era vino común ya era la sangre de Jesús entonces ya estaba impregnado con una energía increíble ¿Sí? Entonces eso sí se puede hacer Y desde ese aspecto, bueno, podríamos llamar que es un enteógeno Pero, pero no lo es Desde la descripción puede desde parecerlo Desde la descripción también. puede parecerlo, exacto pero, pero no es radicalmente así como eh, No sé si alguna iglesia lo haya lo haya hecho en, en aquellos tiempos eh, Pero no, no, no, yo supongo que no Sin embargo, visto de esta manera, sí pues incluso vale. cuando hacemos la manifestación de la energía la Podría decirse que andamos todos antiógenos Pero no, claro, pero realmente claro. la energía No necesitamos que... ningún elemento externo no. Nos conectamos con las más elevadas vibraciones Y ya entramos en otro estado de conciencia sí. Y eso es un antiógeno Y eso nos conecta con las esferas elevadas Y no necesitamos nada Y es al instante ¿eh? Yo no los pongo más que 15 minutos y ya en 15 minutos, pero se vivió un chorro de cosas. Vidas pasadas, sí. eh, esferas superiores, contacto con maestros visualización del aura, de los chakras, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué más? Y ya ahora sí para ir terminando, okay. porque cuánto tenemos ya? 44. 44 minutos. Ya la última. 44. Punto. Muy bien. Está eh, muy interesante, eh. Pero... Raúl Martínez, sí, buenas. Algo que algo que cuente, por favor, respecto a esto. Sí. Para llegar a, un verdadero, a ser un verdadero alquimista sí. No se necesita ningún instrumento de laboratorio químico Como alambiques, etc sí. Porque la verdadera quimia, alquimia es el arte Y la ciencia de la transformación del hombre animal El hombre verdadero y en el Adam, eh, Adam Celestial ¿sí, no? Claro, sí, en el Adam Celestial okay. Sí, perfecto, así es, esa es la verdadera alquimia ¿sí? Y bueno, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando También desde ya eh, la alquimia verdadera entonces es el verdadero arte. Y el verdadero arte es aquel que nos conduce de nuevo al origen, que nos conduce a la verdadera persona, al ser que somos todos nosotros. Y entonces aquí damos por finalizada esta bella plática. Gracias a toda la gente que ha venido aquí. A ver, aplaudan todos para que sepan. Muy bien. Mucho. Gracias a ti Gaby por traer este tema Y muchas gracias a ustedes por seguirnos Y chau chau Chau